Amigos de YouTube, En este video tutorial les voy a mostrar cómo extraer o recortar una imagen con fondo FX Que es el fondo verde o azul dependiendo de la imagen Bueno, para iniciar vamos a abrir una imagen En este caso yo voy a usar una que tiene fondo rojo que es un poco más difícil ya que la, la piel La gama de color de la piel y del cabello es similar al rojo bueno, vamos a iniciar eliminando el candadito nos vamos a filtro nos vamos a usar este plugin y bueno, vamos a empezar a a eliminar la gama de color, si ven hay cambios de luz ya que el fondo no es totalmente rojo sino hay saturación de color, gama de luz y bueno, entonces cuesta un poquito de trabajo. Y si ven, a la piel le afecta muchísimo eso. Bueno, aquí está en este paso. Que es el seleccionar el fondo. De hecho esta herramienta se basa en eso, en el fondo. Que tiene que ser de un solo color. Obviamente si se toman una foto adentro de su cuarto. No crean que va a eliminar su, su tiradero, ¿no? Si tienen ahí un tiradero. Bueno. Es para fondos de green screen y bueno ya que seleccionaron esto vamos a eliminar la gama de luz con el segundo paso pasen por todos lados pero ya que no siempre se ven y el tercer paso ya es para limpiar un poco Vamos a limpiar bien a la, la chica, vamos a seleccionar su rostro, su cabello. Todo donde crean que va donde se alteró. Y como ven, es una herramienta muy, muy versátil en este caso. Aquí alcanzó a ver un poquito de verde, voy a dar clic a ver qué pasa. Y bien, nos respeto el recorte ya que está así, ya podemos guardarla o utilizarla para un efecto. Bueno amigos, en la descripción del video voy a dejar estos filtros. No voy a poner el nombre de cómo se llama el filtro, ya que es un programa o un filtro que se compra. Y no quiero tener problemas con gente de terceros. Bueno, esto ha sido todo el tutorial. Espero les haya gustado el filtro. Y espero sus comentarios si quieren ver más videos así. Bueno, me despido y hasta la próxima.